Pero aquí, como el pueblo es desmemoriado, el mal comido no piensa. Y lo único que le interesa es el circo. ¿Ustedes saben cuál es la única preocupación del dominicano en estos días? Ir al concierto de Romeo Santos. Veo a la gente ahí como horda, caminando como vacas. Y como ovejas al matadero. Mucho alcohol, los ríos de siempre y... La gente cree que, ay, que está haciendo ese concierto gratis. Eso es una estrategia publicitaria. No me voy a meter en eso porque eso le corresponde a los faranduleros. Pero le voy a dar una explicación a los que manejan ese tema. ¿Sabe qué fue lo que hizo Romeo Santos? Pegado internacionalmente. El que más récord tiene a nivel internacional. Bueno, ese muchacho ha llenado en varias ocasiones el Madison Square Garden, que no es cosa fácil. Pero tenía 12 años de vinculado de su público de aquí. Entonces quiso hacer esta gira, dándole un título de, ut de, de utopía, ¿verdad? Para que a través de esa empresa tan popular como lo es Telemicro, que tiene ya un recorrido a nivel nacional, pues tener un contacto con el público de calle. El público de calle, que es el que pega a los artistas, el pueblo, es el que compra los discos, es el que las baja de internet, de YouTube. Entonces, buscar con eso, algo que está haciendo un concierto gratis. Bueno, suponga que él no está cobrando lo que cobraría fuera en el país. Tampoco es verdad que 10 millones de pesos, eso no es cierto. Eso es parte de la guaja, él está haciendo eso de manera gratuita. Pero quise hacer esta explicación para que ustedes vean que uno tiene que aprender de todo en la vida. Porque si usted hace así y le da a 10 por 53 nadie va a dar 530 millones de pesos para hacer una gira porque si yo cuántas provincias por más cuartos que produzca más bien aglutinaron una gira con ningún tipo de requisito ¿para qué? ¿cuál es el objetivo? a ver además de llevar a la gente y darle circo hacer que el pueblo olvide su problema yo le dije a ustedes lo de cómodo dale circo vino y alcohol y van a perder la memoria y ahí estaban y yo sí sé de eso pues la última actividad aquí que se hizo cuando se hacía ahí en el estadio Julián Javier yo prometí no volver más hasta el sol de hoy salí vivo de casualidad a un lío que terminó de una actividad del ayuntamiento a tiro a palo a botellazo y salimos de ahí vivo de Chepa con un Luis Vargas y yo me dije cuando yo me vi entre todo eso tigueraje botella, gente bebiendo muchos romo desde temprano y sus droguitas, y las gangas, y todo lo que va por ahí. Y yo dije, ¿y qué yo busco aquí un hombre como yo, un abogado? Un botellazo. ¿eh? Un tiro, una cosa, un breve. Estaban los zapatos, la gente herida, la gente cortada, estaba la gente pasándose por encima. Bueno, fue más por encima, un, dos pendejos que comenzaron ahí a... A disparar hacia arriba, que al final lo que hicieron fue asustar a todo el mundo, porque si usted, si usted donde está, si usted estaba 10 si pasos de una persona con una pistola, cada uno con una pistola en la mano, lo lógico hubiera sido que ellos se mataran y dejaran a todos los demás tranquilos, por eso se armó una cuestión ahí. ¿Y ustedes saben para qué es eso? Como él estaba vinculado, comienzan a comprar sus discos, ¿y qué prepara a él? Esos conciertos gratis por todo el país, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya él prepara una próxima producción, produce un documental, lo lleva a las cadenas internacionales, ustedes verán eso en HBO, ustedes lo verán a lo mejor en Netflix, y todo el mundo le estará viendo. Romeo Santos con el pueblo, la vida de este joven, récord. Y fíjense que incluso él, ahora se está dando, viene por ahí, en la, la premiación más importante de los músicos el Latin Music Award, ¿Mm? ¿Mm? y aunque él dice en una de sus bachatas, a mí no me interesa eso, que se vaya, bueno, eso no es el tema, pero quise un poquito de cultura para que la tengan, y sepan que aquí en este mundo nada es gratis, hasta morir se cuesta, hasta para morirse usted debe tener dinero, en este mundo, ¿Sí? viene y pega, se va, ¿verdad?, el hombre volvió, ya le, le cierra la boca a los que lo criticaban, que él se había vinculado al público que lo pegó, que él era ya más un artista internacional por el escenario mundial, que no había grabado, ya grabó con otros bachateros, con Joe Veras, con, con Frank Reyes, que eran los reyes de la bachata aquí. Eh, ¿Con quiénes más? Con, con Joe Veras y Teodoro reyes. Teodoro reyes, toda esa gente ahí. Bueno, y voz también con estos famosos que hacen música de calle, varios que yo que faruco, bueno, no sé, esa cuestión de esa francofarándula farándula, que me aprendí alguno de Chepa, nada más para compartirlo con ustedes. Y después entonces hacer hace esa proyección y venir después a cobrar sus conciertos en lugares más exclusivos y en esos mismos lugares prepararse una VIP para cobrar sus cuartazos. Parte de una estrategia, a lo mejor venga una película por ahí. No solo en Netflix, sino llevarla al cine también, porque el muchacho es una mina de oro. Es como el rey Mida, que todo lo que toca se convierte en oro.